Mi nombre es Isabel Troyano, soy la gerente de asesoría Troyano y en representación de todos mis compañeros quiero desearles una feliz fiesta y un próspero año 2020. ¡Feliz Navidad!